What the Con cara de piloto automático, solo no miran nada más que el balde. ¿Teniéndolo? Bueno, es más fácil. Si tenerlo, no voy a. Tío Germán, ¿qué opinas de. este navajito? No me van a poder quitar la pala. No, trance. que está auspiciado por Walker Newsom pero no <risa> compramos una compactadora se la compré al mismo socio que le compré la máquina el Nico, muy buena onda partió al toque así que ya está calentita que vamos a tratar de dejar esto un poco más compacto pasamos hoy día chiquillos? Palearon como esquiciado, hicimos esta línea de, de salto Aquí aquí van a hacer una tarima la próxima semana Tarima de madera, parte con un bump gigante Después tiene una meseta, después tiene un bump, después tiene otra meseta Y allá atrás tiene un salto para caer cruzado de costado ¿Le dimos duro? Sí. <risas> Grande cabrón ya, voy a confiar en su criterio. Y les voy a decir que los voy a dejar ahí. Y son dos por persona, si tienen algún amigo, eh, se lo pueden llevar. Gracias, Muchas Gracias. Gracias, yo. Gracias, Jorge Guau. yo quiero, Yo quiero. Aquí tengo un buen. Los cabros lo han dado todo hoy día, todo. Cacha, como se ve la línea, tú ¿Qué pasó? Lo pillaron. Oye, qué hermoso. Son tres mesetones grandes. No, gracias a ti. Vamos a hacerle unas tomas con el dron. Debo decir que son todos unos caballeros. ¿Puedo sacar ¿Puedo sacar alguno? Ya, matenlo, matenlos, matenlos. Ya, Esta tarima tenía que ser mucho más grande Pero parece que no los dejaron los vecinos ¡Oh! Problemo. Acá quedó acá y te pega El resto de los saltos están bacanes Está muy liso todo Y la tarima no la dejaron hacer más alta Porque hay muchos niños en el condominio Así que vamos a ver qué podemos hacer acá Va a funcionar, hay que sacar ese, esa transición mala que quedó ahí. Si arreglamos eso, yo creo que podemos dejarlo funcionando bien. que pasa cirujano no, Oye, eso, y aquí lo dejáis un poquito más bajo para que haga drenaje para este lado para que drene, sí, bueno para que suavizarle un pelito, acá me quedo un poco alto pero esta.. a se puede corregir rápido, voy a buscar la palita. solucionamos un poco el problema, ojalá que compacte pronto y vamos a seguir avanzando probando la línea de salto que la arreglamos en la entrada, acá tenemos un desastre detrás de la máquina y un poquito más atrás algo de paleo esta, esta va a ser una línea tipo Bump Track Bump un poquito más chico que el de atrás, acá hay como un mini stepper y cae en una rítmica de peraltes que aún no tiene forma Aquí está el tonto, formado en bruto. Um, traqueado allá abajo, o sea, pasaba con la boruga. Y ahora lo vamos a paler. Hay que comprarse en el ¿La más? no? viene, ¡Ya, no! ¿No sentiste que en el segundo PAM la vista quedó flotando en la bajada? Ahora sí al, al, El movimiento es un poquito antes Sobre todo con la doble, porque la doble te que comprimir la primera Entonces, como que casi cuando vais subiendo, empezáis a patear La vista panorámica acá arriba Está demandante la vista sí Está un poco blando del lado izquierdo Del lado sí, de derecho está... Bien. Hay un viento de frente brutal Pero bueno, igual estamos aquí andando ¿no? con los carros no. Vamos bueno, a esperar ¿Conecto el segundo para el lado? ¿Qué? ¿Conecto el segundo para el lado? Sí. Bye, bye. Mm -hmm. ¿Eh, sí. Oh, ¡Ahí lo pego ahí! ¡Sí! sí. ¿Hay que de los saltitos grandes, weón están tan divertido. Con viento en contra hay que bombear, pero... como chango. Oh, man, sale man. cagando para arriba, güey. Lo escupe de la puta man A ver, Chocolillo, ¿qué hiciste? Yo, hermano, ahora te voy a una doble. Tirate toda esta. Yo diré... El... <risa> ah. oh, la piel dice... la negra, rápida. La burrú regular un paquete. Yo la sé, déjala. Déjala conmigo, porque mustre. yo no sé. Por eso no podía, hueón. Ahora los <tres>. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> 4, 5, 6. 5. 5 y 3 lo hemos ido. Con usted. En cambio está bailando, weón. Sí, Estoy pesado Ay, que salió rápido oh, ¿Qué Puedo quedar qué? muy mal parado con esto ¡Mira la bici! ¡Me oh, cago! <risa> ¡Ya nos cagó! <risa> ¡Mira que se lo tira, perro! Muy, muy bombeado ¿Y ¿Sería buena, una buena opción dejarlo más duro? Echarle madera al orquídeo Funciona, pero... No sé como medio enemigo estar inflando, desinflando, inflando, desinflando, por temas prácticos Pues eh, trataría de andar la bici así nomás Igual tiene el problema de toda doble, agachaste de caí corto Me agaché como en esta sí, Y me tomó la, la rueda por el recorrido eso te pasa en las 29 un montón. En estas pasas y 26 pasaba menos. Las 26 dos eran más entre porque podían aportibar caleta y no te topaba. <risa> verdad, Rueda trasera 26. Voy a inflar más que la puta rueda, ¿Se lo ponemos después? quedaron los chicos practicando con su línea nueva de Pantrack.